Mi nombre es Silvia, tengo 40 años y soy paciente de la caja del Seguro Social desde que nací. He tenido cuatro cirugías renales. La primera fue cuando tenía un año de edad en el Hospital Nacional de Niños, donde con una cirugía que era bastante innovadora en ese entonces me hicieron un reimplante ureteral, que ni siquiera existía en la medicina privada en aquel entonces. y Si hubiera existido, no. mi mamá no contaba con los recursos para cubrirlo. Eh, gracias a la caja salvaron mi vida porque estaba cerca de una sepsis por la infección que causaba el reflujo Y en este momento me estoy recuperando de la última cirugía eh, Que fue por una piedra gigante que se atoró en ese, en ese mismo ureter reimplantado <coughs> eh, Debido a la deformación que se causó o con la que nací este, Me hicieron una ureteroscopía en el mes de octubre del 2022 La ureteroscopía falló precisamente por esa deformación me pusieron un catéter WJ que logró drenar el riñón hidronefrótico que tenía que estaba a punto de perderlo y bueno eso salvó el riñón y dos meses después de eso la caja me volvió a operar con una ureterolitotomía abierta este, muy complicada debido al tejido cicatrizal que yo tengo adentro con otro montón de complicaciones debido a que tengo lupus y todo este, pues la caja asumió mi cirugía eh, lograron eliminar la piedra, lograron eliminar la obstrucción, me dejaron el catéter durante dos meses más y en este momento puedo decir que estoy bien, estoy recuperada y estoy viva gracias a la caja. Tengo mis dos riñones gracias a la caja. También sufrí una complicación cuando vivía en Estados Unidos debido a una mala praxis eh, durante la cesárea en la que nació mi hijo, ya que yo no pude acceder a ningún... Seguro médico privado porque tenía una condición preexistente Que era mi problema renal eh, No me pude asegurar, nadie me aseguró en Estados Unidos Tuve que someterme a todo el proceso del parto con cesárea Básicamente con caridad, los médicos de caridad Y todo salió mal, tuve que volar a Costa Rica de vuelta Y aquí en el hospital San Vicente de Paul este, Me salvaron la vida Yo llegué muy mal, muy muy mal Con infección generalizada este, Había hecho una, un hematoma encima de la vejiga se había reventado el hematoma y me habían dejado parte de la placenta en el útero porque tengo útero este fue muy complicado tardé dos meses internada en el hospital de Heredia donde me operaron, me limpiaron, me curaron me cuidaron eh, con los mejores cuidados este, y cuando salí obviamente mi hijo estaba recién nacido este, la atención que recibí después fue igual de, de genial esa fue otra de las veces que la caja salvó mi vida en todas estas ocasiones, eh, todas las cirugías renales que he tenido, eh, toda la cirugía que hicieron para salvar mi vida después de la, de la cesárea mal hecha en Estados Unidos, todas esas ocasiones yo no tenía los recursos para pagar unas cirugías como esta. Esta última cirugía, la ureterolitotomía abierta, que se complicó tantísimo con todas las complicaciones del caso que yo tuve, me hubiera salido por 15 millones, una cosa así, entre internamiento, cirugía, tratamiento, catéter, analgesia, todo y todo lo que vino después, sería imposible para mí pagarlo y yo sé que en mi misma situación están miles de costarricenses, miles de nosotros cientos de miles de costarricenses le debemos nuestra vida a la caja costarricense del seguro social, estamos vivos gracias a la caja mis dos riñones funcionan gracias a la caja este, es indispensable la caja para la vida de miles de costarricenses yo agradezco de todo corazón Todas las veces que médicos de la caja me han diagnosticado, operado, medicado, internado, porque gracias a ellos estoy viva. Agradezco a todas las enfermeras que me han cuidado con todo el esmero y el amor cuando uno está internado allá adentro. Y, y vale poquito. Y ellos sin embargo lo tratan con toda la humanidad del mundo. Gracias a todos los funcionarios de la caja. Gracias a la caja como tal. Y la caja hay que cuidarla. Miles de